Muchos más. Las fotografías de mi casa son testigos de la gran amistad en muchos casos. Y en otros, gran admiración. De fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, Giselle Freud, Edward Weston. Muchos de ellos me fotografiaron. Otros me amaron. Como fue el caso de Nicolás Murra. Que fue mi amante cuando estuve en Francia sí señor Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Yo tuve hartos lances amorosos Con viejos Y con viejas Hola chula ¿Cómo están? Lances amorosos Pero no fijaciones sentimentales Solo Con Nick Murray Un guapo fotógrafo húngaro Y claro con Diego Rivera. Arránquese con esa canción de Diego. Esa. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Mi amor, muerta mi altivez Cuando me orgullo rodó A tus pies Si yo tuviera salud, Diego, quisiera dártela toda Si yo tuviera juventud, toda la podrías tomar No solamente soy tu madre, soy el germen el embrión, la primer célula que en potencia me engendró. Soy él desde la más antigua, la más primitiva de las células, que con el tiempo se transformó en el sentido. Nadie sabrá jamás cómo quiero a mi gordo. En 1929, contraje matrimonio con este cabresto. Él, de 42 años, yo... De 22 añitos. De ahí para el Real, pura locadera. Diego en la frente de mis autorretratos, Diego en las angustias, en las querellas. Ya lo decía nuestro gran amigo Carlos Pellicer. Frida y Diego son el ser único que trascienden el sexo, las riñas y las mutuas y cuantiosas infidelidades. Ya que al poco tiempo de casados, viví en carne propia. Las consecuencias de una de las características de la personalidad de mi marido. Su incontrolable incapacidad para ser fiel. Dolorosa realidad con la que viví el resto de mi vida. Pero mejor es el trama. Aquí estamos sufriendo ¡Salud! salud. A ver, a todos los quiero ver. Pasó eso. Y eches el chile verde, maestra, mm. que le gusta mucho la comida. Para mí que me ayudes, ¿no? Ay, difícil. Voy, bien, voy a bien, contarles bien. la historia de las verduras. Yo la hortaliza que sembró Don Canón. El chile verde, los tomates, la cebolla. La ensalada de purito vaciló. Una lechuga se encontraba enamorada. ¡Achá, acá, el chile verde que era puro vaciló. Cuando un chayote muy borracho y parranero se emborrachaba con su cuarta y colifló.